Hola, en este video conocerás qué es Ultima Farm y Ultima Minter. Mientras los mineros de todo el mundo estaban preocupados por la búsqueda de una moneda más prometedora para minar, por el aumento de las facturas de electricidad y por la búsqueda de una nueva tarjeta de video superpotente, los creadores de PLC Ultima hicieron un verdadero avance e introdujeron una forma de minar monedas directamente en tu smartphone. Esto fue posible gracias a la tecnología blockchain de Minting y a la exitosa combinación de nuestros dos productos, Ultima Farm y Ultima Minter. Veamos con más detalle cada una de ellas. Minting es el proceso de minar nuevas monedas en el blockchain. Básicamente, se trata de un contrato inteligente para bloquear una determinada cantidad de criptodivisas y obtener recompensas por ello. Ultima Farm es una aplicación para minar monedas PLC Ultima utilizando contratos inteligentes que te permiten generar ganancias simplemente congelando las monedas en tu farm monedero. Los contratos inteligentes permiten minar monedas durante un periodo de un año, lo que garantiza una minería ininterrumpida durante todo ese periodo de trabajo. La capacidad de producción depende de las condiciones del mercado y del periodo en el que se concluyó el contrato. El última Minter es un certificado digital que permite a una granja acceder a la minería de monedas. Como el número de monedas a minar y el número de usuarios que pueden minar nuevas monedas está estrictamente limitado, el certificado digital es de pago. El número de monedas disponibles para bloquear en la granja depende de la categoría del Ultima Minter. Ahora veamos cómo se produce el proceso de extracción de nuevas monedas. Para empezar a minar, necesitas descargar e instalar dos aplicaciones gratuitas, Ultima Farm, que es una granja para hacer holding, y Ultima Wallet, que es un monedero para nuevas monedas. Después de registrarte gratuitamente y pagar por un certificado digital adecuado para ti, es decir, tu última minter, tienes que bloquear una cierta cantidad de fondos, llenar la granja con monedas y hacer clic en el botón de Extracción. Después de empezar a minar en la granja, recibirás nuevas monedas en tu monedero principal en tramos iguales a lo largo de un año. Nuestra tecnología ya ha hecho realidad el sueño de cientos de miles de personas de obtener ingresos pasivos con el blockchain. Las monedas ganadas se pueden gastar fácilmente, transferir, almacenar y realizar otras transacciones de forma rápida y segura. El usuario es el único propietario de sus monedas y solo él tiene toda la información que necesita para volver a acceder al monedero. Así que asegúrate de leer las instrucciones sobre cómo asegurar tus fondos en la granja y en el monedero electrónico.